Hola, buenas. Vengo a comentarles la ponencia titulada Entornos personales de aprendizaje como mejora de la docencia universitaria en Ingeniería. Fruto del interés y del trabajo de la tecnología de la información y de la comunicación de un grupo de profesores de la Universidad de Jaén y del Departamento de Ingeniería Electrónica y Automática, química ambiental y de los materiales, y con el apoyo del Departamento de Pedagogía, eh, un compañero experto en el learning de la Universidad de Granada de eh, Conecta 13, y concretamente en las posibilidades de, los entornos, de, la, de la utilización de los entornos personales de aprendizaje en la enseñanza de la ingeniería, surge un proyecto de innovación docente e incentivación de buenas prácticas de la Universidad de Jaime. El proyecto acaba de comenzar su andadura... ...y durará dos cursos académicos. Yo soy Juan Domingo Aguilar Peña... ...profesor del Departamento de Ingeniería... ...Electrónica y Automática... ...de la Universidad de Jaén... ...imparto docencia en la Escuela Politécnica Superior. Pues, puesto que el proyecto está en una fase muy inicial... ...vamos a comentar algunos aspectos generales... ...en esta presentación... ...como son una introducción... Objetivos, metodología, resultados esperados y conclusiones que esperamos obtener. Este trabajo eh, se llevará a cabo con los alumnos de grado de eh, la Escuela Politécnica Superior, en concreto en el grado de Ingeniería en Electrónica Industrial y en el grado de Ingeniería Mecánica, junto con algunos alumnos del Máster de Ingeniería Industrial. Se seleccionarán estudiantes voluntarios de diferentes materias de carácter básico para que se impliquen en el proyecto y construyan su propio entorno de aprendizaje peli. Las TIC en general y las tecnologías 2.0 en particular ofrecen para el ámbito universitario nuevos espacios de formación complementarios a la enseñanza presencial con escenarios creativos de innovación universitaria, recursos para el desarrollo de metodologías y éticas colaborativas de carácter constructivo la web 2.0 puede entenderse como un facilitador de un cambio de paradigma en los procesos de aprendizaje, de un sistema jerárquico focalizado en los profesores y en fuentes de conocimiento oficiales, de cambiar los papeles para convertirse en facilitadores del proceso de aprendizaje. Desde hace unos cuantos años, el empleo de los medios de comunicación social entre los estudiantes ha aumentado de una manera progresiva hasta nuestros días. Utilizan los estudiantes redes sociales, comparten vídeos, imágenes, utilizan calendario online, blog, wiki y lo integran en sus aprendizajes tanto formales como informales. Por otro lado, cada vez más los profesores unen a las clases magistrales contextos diversos para apoyar su docencia como redes sociales en este caso Facebook, Twitter o herramientas para fomentar la participación en clase como blog, portafolio, e-portafolio o Wiki para el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos que facilitan la creación, la edición y la gestión de contenido. En la actualidad se hace un uso intensivo de las plataformas virtuales de aprendizaje conocidas como VLE o LMS que las distintas universidades han puesto a disposición del profesorado y de los estudiantes. Ya son muchos los docentes que admiten que además de sus clases magistrales, también se aprenden de múltiples formas que enriquecen los conocimientos, las habilidades, las competencias, las actitudes y aptitudes. La Universidad de Jaén hace ya algunos años firmó un acuerdo con Google para ofrecer una herramienta de comunicación y colaboración, Google App, al profesorado, a los estudiantes y a los egresados. Este servicio de Google proporciona versiones personalizadas con un nombre de dominio personalizado, con Gmail, Groups, Calendario, Google Calendar, Google Talks, eh, Google Docs Google Site. Es necesario eh, aprender a integrar esta herramienta en el entorno personal de trabajo que a diario utilizan los docentes y los docentes. Creemos que fomentar en nuestros estudiantes la construcción de su entorno personal de aprendizaje en, la, en relación a los contenidos de la materia que estamos impartiendo, es al mismo tiempo desarrollar la competencia digital y el aprender a aprender. En este ámbito aparece el concepto de entorno personal de aprendizaje, que tal y como apunta el informe Horizon 2011, puede convertirse en una de las tecnologías emergentes con probabilidad de tener mayor impacto en el aprendizaje en la educación a nivel mundial en un, corto, muy, muy, en un corto espacio de tiempo. Al mismo tiempo introduciremos el concepto de redes personales de aprendizaje, o PLN. Autores como Jordi Atel o Linda Castañeda consideran al PLE como el uso de, de tecnologías para el aprendizaje en el que un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades son utilizadas por cada estudiante para aprender. En la figura se observa cómo el PLE se conforma en torno a aquellas herramientas que nos permiten tres procesos cognitivos básicos, son leer, reflexionar y compartir. Como objetivo, destacamos, en primer lugar, fomentar la participación entre los docentes de distintas áreas de conocimiento y departamentos en la investigación y la mejora de la enseñanza y en sus métodos, mediante un trabajo colaborativo, aprendiendo, reflexionando y experimentando con la aplicación de metodologías novedosas. En segundo lugar, identificar nuevas herramientas o servicios que el profesorado y el alumnado puedan integrar en su entorno personal de aprendizaje. En tercer lugar, diseñar, producir y evaluar el entorno personal de aprendizaje de acuerdo con los nuevos planteamientos de la web 2.0, con el propósito de que sirva como herramienta para la mejora de la enseñanza en el ámbito de la ingeniería. Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes despertar el interés de los alumnos por la reflexión de su identidad digital y sus propios procesos de aprendizaje, redirigiéndolos hacia la actualización profesional a través de, los, de las PLE y de las PLN, de las redes personales de aprendizaje. Por último, evaluar la experiencia y valorar la eficiencia del aprendizaje informal en estos ámbitos de, de aplicación. En cuanto a la metodología, dividimos en tres puntos fundamentales. La relacionada con el profesorado, el grupo de trabajo que se dedica a los estudiantes, perdón, el, el, al profesorado, la segunda, los estudiantes o los alumnos, y tercera, una extrapolación de la experiencia a posteriores cursos académicos y otro tipo de asignatura. Por parte del profesorado se analizará y profundizará en el concepto de, de PLE y aprendizaje informal con la ayuda de expertos y de material específico adecuado y realizaremos búsqueda de herramientas adecuadas para llevar a cabo este proceso, junto con el debate y reflexión. La parte del... para alumnos comenzará dando forma al PLE de cada uno de los estudiantes y viendo la posibilidad de incorporarlo en el contexto adecuado de alguna de las asignaturas. Para finalizar, y en base a los resultados obtenidos, se diseñará el plan de extrapolación de la experiencia a un número más amplio de titulación y materia en cursos académicos posteriores, en función de los resultados obtenidos previos. Algunos de los eh, resultados esperados son incorporación del PLE dentro de la plataforma LMS de la propia universidad, con la utilización de las herramientas adecuadas, eh, por ejemplo, en este caso, la herramienta de Simbalú, que nos permite enlazar dentro de la propia plataforma con distintas herramientas exteriores, Esperamos tener una mejora en la implicación y la participación de los estudiantes dentro del proceso del aprendizaje y un aumento en las tasas de rendimiento y eh, de éxito con respecto a cursos anteriores. Y, por último, para finalizar, plantearemos quizás tres conclusiones que esperamos eh, que sean interesantes a lo largo de este, a lo largo de este, con este trabajo. Primero, el, este trabajo permitirá el incremento de la participación del profesorado en la utilización de las TIC en la docencia diaria y fomentar el intercambio de ideas. segundo lugar, aumentar la participación del, del alumno en el diseño de su propio desarrollo curricular y, por último, reflexionar sobre la identidad digital. Con esto finalizo esta pequeña exposición que he realizado sobre entornos personales de aprendizaje aplicados a la docencia universitaria en ingeniería. Muchas gracias.